Me intimida, me dan ganas de inventar, siento ganas de crear. Mirando y pensando, yo siento que puedo inventar un mundo de mis propios juegos. Cuando siento que no puedo y con nada me entretengo. Yo siento que puedo inventar un mundo de mis propios juegos De a poquito van surgiendo, despacito van llegando Las ideas que esperaba, soy feliz y más. way